¿Cuáles medidas cree usted se deben tomar para reducir la violencia contra la mujer en República Dominicana? Ay, Dios mío. ¿Cuáles medidas cree usted que se deben tomar para, eh, tom para reducir la violencia sí. contra la mujer en República Dominicana? Háganos el feedback. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Así es que ya lo saben, en el camino le vamos a leer su comentario, le vamos a leer su respuesta a la pregunta del día. Así es que prepárense para que nos hagan su feedback. Muy bien, hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En el día de hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999 como un día de sensibilización y denuncia sobre la violencia contra las mujeres en el mundo. El origen de la fecha tiene que ver con el crimen de las hermanas Patria Minerva y María Teresa Mirabal quienes fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden del dictador Rafael Leonidas Trujillo. En 1981 se celebró en Bogotá, Colombia, el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, donde se decidió marcar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, en memoria de las hermanas Mirabal. Tras 61 años del asesinato y 40 de la Declaratoria del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, este fenómeno sigue azotando la República Dominicana y la región. Vamos a ver, Carolina. Bien, estoy mirando aquí eh, datos. Por ejemplo, el primer trimestre de este año 2021, los primeros tres meses, según la Fundación... Vida sin violencia, tuvimos 29 feminicidios en los primeros tres meses. Se hace la comparación para el 2017. Y en este en este primer trimestre, 2017-2021, se compara tres feminicidios por encima. Nosotros eh, realmente vemos con mucha preocupación la cantidad de mujeres que mueren en manos de sus parejas. Y ni decir, por supuesto, los niveles de violencia que tienden a darse en el hogar y que hay que buscar, erradicar o minimizar en, en, en, en todo lo posible. Nosotros tenemos un ministerio de la mujer que a veces nos preguntamos si la entidad eh, rinde los frutos o se obtiene los resultados que se supone que debería de tener como ministerio en busca de que disminuyan de manera importante, o que se creen ambientes de proteger, de orientar, de crear las condiciones para cuando las mujeres estén en situaciones, como por ejemplo las casas de acopio, cuando las mujeres estén en situaciones de violencia, tengan un lugar donde ir. Pero aquí ha estado la, la representante del Ministerio de la Mujer, ¿cómo se llama la señora? Elbania, que, el, el, que Albania, va a estar aquí hoy en Albania, el programa. Elbania. Uh -huh. Y, y datos vez. o informaciones, datos o informaciones como sencillamente que una casa de Quedó acopio, ahí. no sé si es para la provincia, ya nos aclarará, para toda la zona en la que ella representa, que nos los ha dicho acá. De, de, acogida. de eh, acogida. Casa de acogida. ¿eh? Las, casas, las casas de acogida. O sea, no cuentan con los recursos, con el personal con todas las necesidades que como ministerio se supone que debería de tener para que las mujeres que están en un nivel de vulnerabilidad puedan ser apoyadas y protegidas. Un día importantísimo por el hecho histórico. Pero más allá de esto, la pregunta que deberíamos nosotros de hacernos es, ¿se ha erradicado, se, se ha eh, minimizado? La violencia, la muerte de mujeres en sus parejas a través de los trabajos del ministerio, del gobierno. O sea, esto es lo importante destacar y tener a mano la información, qué impacto ha tenido y qué resultados se han logrado. La violencia en el hogar. La violencia en sentido general a nivel social, pero la violencia en el hogar, en ese núcleo, que luego se disemina, que sale hacia afuera. Cuando tenemos un hogar violento, cuando tenemos padres violentos, cuando tenemos madres, que se manejan también de manera violenta, porque no solo en los hombres, a veces hay un nivel de violencia eh, completo, o sea, en el hogar, en la pareja. Y al final los niños también son afectados cuando hablamos del tema de la violencia intrafamiliar. ¿Qué hacer? ¿Cómo concientizar y darle o hacer entender a las mujeres? Que generalmente nosotros debemos de decir que los feminicidios, cuando vemos los casos que salen día a día, es en un, es un sector o en un nivel específico de... Eh, característico de nuestra sociedad. Usted es muy difícil ver que a nivel profesional o gente de la alta sociedad o de un nivel adquisitivo importante mata a sus parejas. Entonces, esto te dice que la pobreza y la educación tienen una vinculación directa con lo que son los feminicidios. No la violencia intrafamiliar, porque ahí es más difícil sin tener la información o un estudio a mano de los niveles o estratos sociales y la violencia intrafamiliar. Pero la muerte de mujeres per se, la muerte de mujeres, la muerte de mujeres que mueren en manos de sus parejas. Si nosotros buscamos los casos los últimos eh, o los primeros tres meses de este año, podemos ver que el nivel de vida es un tanto similar entre uno y otro. Entonces, por ese lado podríamos nosotros eh, podría se podría podríamos nosotros decir o enfocar esfuerzos para que la educación continúe llegando a los diferentes sectores, señores. Cuando nosotros tenemos una sociedad formada, cuando nosotros tenemos una sociedad educada, desaparecen o van desapareciendo muchas cosas. Una profesional, una persona que está en una vida laboral, que a nivel de, de, de... se ha ido desarrollando a nivel personal, no aguanta tan fácilmente o tiene quizás esa visión más amplia de entender que está en un punto de vulnerabilidad y que le pueden pasar cosas. Gracias, como Carol. perder la vida en manos de sus parejas. No es lo mismo, Sierra Amado, diciendo la mujer que está por allá... De manera inhóspita o en esos barrios con unos niveles de pobreza y sin información y sin educación, sin nada. Están en sus Bien. mundos, sin saber nada de las cosas que, que se supone que la ponen en peligro. Gracias, muchas gracias. Adelante, Yerian. Miren, realmente en la pregunta que se hacía la compañera Carolina de si se ha reducido, la respuesta es que no. Desafortunadamente las estadísticas siguen marcando. Ya este año 2021 no ha finalizado todavía y llevan más de 70 mujeres. ¿70? Más de 70. Fíjate tú que en el primer trimestre ya llevan 29. Pero eso es solamente lo que la Procuraduría llama feminicidios íntimos, es decir, aquellos que suceden dentro del seno del hogar, es decir, por pareja o expareja. Señores, y ahí está precisamente el problema. Desde mi punto de vista, y es un tema que estamos, eh, en que estamos trabajando en una investigación, es mal enfocado que esté el tema. Yo escuchaba, eh, y por eso lo pusimos dentro de la producción de hoy, ese himno eh, que cantaban estas niñas esta mañana del Liceo eh, Científico de Salcedo, ¿verdad? Sí. Y están poniendo, señores... Eh, hay un grupo de feministas que están poniendo a las mujeres, a las 500 en contra de los hombres. Y ahí está el problema. Es que no es una guerra entre hombres y mujeres. Lo están enfocando mal. Porque hay un grupo de mujeres feministas, la mayoría de ellas solteras. Anoten esos datos. Y sin hijos mm, Y sin hijos. Anoten esos datos que le estoy dando. La Sí, hay que a la gente hay que decirle la cosa así a la clara, para que la entiendan, para que, para que la gente eh, eh, eh, sea crítico. Busquen a esa feminista, la mayoría de ellas, solteras y sin hijos. Y como son solteras y sin hijos, porque tienen un odio eh, eh, contra los hombres, porque, porque a un hombre la dejó, porque a un hombre le fue infiel, pues se quedan con ese odio interno y quieren provocar que la sociedad completa. Las mujeres oyen a los hombres, es un error. Es un error. El problema hay que enfocarlo desde el punto de vista de lo integral. Paso a explicar. Miren, señores. No se ha reducido, lamentablemente, pese a que Luis Abinader, y eso hay que destacarlo como un punto positivo de su gobierno, llevó de tres casas de acogida, llevó a doce. la información que ha dado aquí, eh, como eso no se sabe dónde está, evidentemente por protección, pero sí lo ha dicho aquí el Baña Peña, que hay 12 casas de acogida, antes habían tres. En, en todo el país. En todo el país, y eso es importante, <coughs> la llevó de tres a doce. Entonces, ¿qué resulta? Señores, miren, el problema está aquí, en que nosotros estamos enfocando como si fueran muerte de mujeres por ser mujeres, que sería, por ejemplo, por odio a la mujer, la misoginia. Pero no es así. Yo lo he establecido, yo lo he planteado más bien eh, varias veces aquí. El problema está en una razón pasional. Otro problema me encuentro en, la, en Santo Domingo cuando hago el planteamiento de esta teoría. Me dice Ricardo Nieves que tengo que tener cuidado con la, con la palabra. Pasión, porque la pasión es todo lo que está fuera de la razón Y entonces, ¿cómo le ponemos? Eh, eh, eh, muertes o agresiones amorosas No puede ser amorosa Porque no tiene que ver con el amor Tiene que ver con una, con una situación pasional Y es un tema que se va a discutir adelante Ustedes lo verán, eso, esos debates Entonces, señores Si nosotros no enfocamos el problema Por ejemplo, como sucedió con la semana Mirabal Se pone el tema del día de la no violencia contra la mujer por la muerte de las hermanas Mirabal. Pero las hermanas Mirabal fueron asesinadas por ser mujeres. No. Fueron asesinadas por una cuestión pasional. ¿Era que Trujillo no. estaba enamorada de ella? No, no. ¿Y por qué, por qué la mataron, amado? Por un asunto político. ¡Político! Entonces tú tienes que saber de cuando hecho, una muerte yo digo, es política. Oye, de hecho, yo soy de no. lo que entiendo que eh, la política era, Pat, era Minerva y que Patria y María Teresa fueron daños colaterales. Exactamente. En Patria, agastrados. María Teresa y el chofer. Claro. Fueron fueron daños colaterales Las muertes, señores, de las hermanas Mirabal Fue una muerte política sí. fue, fue, fue un tema político No un tema de género Ni de violencia intrafamiliar ni un, ni un tema pasional Por tanto, no debe encajarse dentro de eso Porque fue un tema político Muchísimas mujeres, como mamá, por ejemplo el caso de Mamá Tingó Que también la mataron por cuestiones políticas Entonces, ¿qué resulta? Si nosotros no comenzamos a enfocar los temas de manera integral Nunca vamos a encontrar la solución Yo lo repito la mayoría de esas muertes son por cuestiones pasionales que no solamente las cometen los hombres. Hay mujeres que matan mujeres porque están enamoradas de ellas. Sí. Y, y aquí, por ejemplo, ha habido casos en La Romana, en San Pedro de Macorís, de mujeres que se fueron para Estados Unidos, dejaron las novias que tenían, y cuando vinieron esas novias la atacaron y la mataron. ¿Por qué? Por, la, por el asunto pasional. Si no enfocamos eso, señores, no le vamos a encontrar solución nunca a este problema. Yo he sido siempre dentro del tema de la dentro del tema de la violencia contra la mujer, una especie de bicho raro. Porque yo tengo un criterio que no comparten conmigo las feministas que trabajan para el sistema, sobre todo las que tienen que ver con el Ministerio Público. El Ministerio Público está equivocado de medio en medio con relación al tema de la no violencia contra la mujer. Y está equivocado porque el Ministerio Público es... Reactivo. Hace un par de días vi en, la, en las redes, no recuerdo en cuál de ellas, a la directora, que ahora no recuerdo, ella se llama la directora de la Oficina de la No Violencia contra la Mujer de la Procuraduría. Eh, vi que ella decía que el reto, uno de los retos que tenía. Eh, el Ministerio Público en este año venidero era definitivamente este, eh, eh, fortalecer la persecución. Y ahí es que está la el error. La persecución. Sí, la persecución. Una locura. Y ahí es que está el error. El tema de la violencia intrafamiliar, violencia de género, es un tema que no se puede tratar con persecución. Claro, cuando hay un delito, el delito debe perseguirse claro. porque la ley nacional manda que todo delito sea perseguido y el Ministerio Público obtenga y logre obtener una condena. Pero el tema tiene que ser más preventivo que reactivo. Hay que desarrollar mecanismos, mecanismos para establecer eh, situaciones conflictuales entre pareja en lugares, en hogares, en lugares específicos para poder, para poder atenderlo debidamente y evitar el feminicidio. Ningún feminicidio comienza como feminicidio, ningún feminicidio comienza como tal. El feminicidio comienza con una discusión, con una hija de tu mal... ya ustedes saben lo que iba a decir... Tú, eres, tú te crees que nada más es la calle Tú nada más andas en la calle Y con eso comienzas ¿Con quién tú estás hablando en el teléfono? Exactamente Que déjame ver eh, Después sigue el empujón o la galleta Y de ahí se va el asunto Después viene la pela el, La golpeadura Y bueno ¿Que ¿Para dónde tú vas con esa falita tan corta? Exactamente ¿Por qué te maquillaste así? <coughs> tú no puedes ponerte falda Porque tú eres una mujer que no te sabe proteger Tú, tú, tú vives con esas piernas abiertas todo el tiempo ¿Que por qué? Ahí comienza el problema, eso es celo. Que porque tú te vas con tus amigas Entonces, miren, entonces, miren, en definitiva, yo lo que pienso ¿Sí? es, yo lo que pienso es que nosotros, o sea, el Ministerio Público que es que tiene a su cargo esta parte, tienen, está mal enfocado en el tema de la violencia. Porque no, es, no tiene que ser reactivo. Lo, lo contrario es que sea preventivo. Ahora, hagan lo siguiente. Vamos a crear fuera del Ministerio Público una, una, una institución que se encargue de la parte preventiva y que el Ministerio Público solamente se encargue de la, par, de la parte reactiva, es decir, de la persecución penal, porque ahora mismo todo es persecución penal. No hay ningún programa que aplique el Ministerio Público que no tenga que ver con la persecución. No hay ningún programa. No, no. Todo es... Eh, eh. Todo reacción, prisión, reacción. prisión, prisión, prisión, prisión. Miren, miren, yo tengo un caso, yo tengo un caso en el cual, en el cual, todo lo que se ha visto alrededor del caso es que mi cliente, que es el hombre, no tiene, no ha cometido ningún delito, pero hay una querella de una mujer que quiere eh, ver cómo consigue una mayor tajada de bienes y entonces puso una querella. El Ministerio Público que preparó, que preparó la solicitud de medida de coerción no pide prisión preventiva, pero la, el Ministerio Público que fue a la audiencia pidió prisión preventiva. O sea, tú dices la querellante no pidió. No, no, la querellante no. El Ministerio Público que fue que investigó, que solicitó la orden de arresto, que comenzó todo el proceso de persecución, porque ellos preparan el documento. Ah, entonces en el documento ya. Ellos preparan eh, todo el y se lo entregan a, una, a un Ministerio Público aquí en la, aquí en la, en, en la Fiscalía, la fiscalía sí. que se encarga de la litigación inicial, porque ellos están divididos por tramos, sí. que no es lo que aconseja... Lo que, aconseja, lo que se aconseja en el Ministerio Público, sino que eh, eh, tiene otra connotación. Pero bueno, han cambiado todo. Eh, bien, ¿qué pasa? Que en esa solicitud de medida de coerción, quien investigó, es decir, quien conoce, quien interrogó a mi cliente, quien interrogó a la, a la víctima, a la supuesta víctima, a la querellante, todo el, que, el que manejó el asunto dice, nosotros no queremos prisión preventiva una garantía póngale a visitar póngale un impedimento haga lo que pero no queremos prisión pero el, en cambio el ministerio público lo pide lo pidió lo pidió y lo peleó lo pidió y lo peleó por supuesto no lo logró porque del otro lado había, había respuesta y había respuesta y había como dice como me dijo en ese caso me dijo un abogado que estaba defendiendo a la víctima eh, mire, magistrado, pues todavía a mí se me ha quedado el, el, el apodo de magistrado. Mire, magistrado, yo tengo un menudito para usted, digo, yo tengo una alcancía para ti, así que vamos a ver. <risa> miren, Porque, miren. Entonces, con el perdón, uh -huh. eh, entonces. ¿Cuál es el problema? El problema es ese, prisión preventiva, prisión preventiva, prisión preventiva, persecución. Señor, esto no se trabaja con persecución exclusivamente. La persecución es parte de una obligación del Ministerio Público, pero tiene que haber prevención. Todos los, todos los barrios de este país tienen una junta de vecinos y a veces hasta dos. Sí. Y a través de la junta de vecinos no se puede desarrollar un programa de vigilancia del hogar. Donde la Junta de Vecinos ponga en auto a una autoridad competente, digamos, para que intervenga una familia cuando sepa que hay problemas de violencia intrafamiliar en esa familia. Eso se puede. Sí. No hay nada que lo impida. Miren, miren, señores, yo he planteado, y es una propuesta que pretendo ver si me hacen caso en este país, desarrollar lo que es el perfil del que yo llamo el agresor pasional, porque yo no le llamo feminicida, porque el feminicidio es la muerte de la mujer por ser mujer, uh -huh. que va más asociado a la misoginia, verdad al odio hacia la mujer. En este caso yo hablo del agresor pasional porque eh, el 98% de las muertes de mujeres se da por una situación pasional. O el hombre era, es su pareja, o era su pareja, o estaba enamorado, o la pretendía y no, no le hacía caso, lo que sea. Pero siempre relacionado a, a, la, a la pasión. ¿Qué pasa? El planteamiento nuestro es que ese agresor o agresora, porque también hay hembras, también hay hembras, tiene y muestra rasgos característicos conductuales, te dice bueno. antes del hecho... ¿Qué va a hacer con la conducta? Claro. Yo le he hablado aquí. no se puede evitar. Eh, claro. No, te, te no deja se puede salir, evitar. Prácticamente te secuestra, eh, te vive violentando, por ejemplo, psicológicamente, verbalmente. No manipulador, eh, manipulador. Vive eh, acechándote. Que si tú te fuiste a una fiesta y él te dice que no quiere ir, para luego aparecer, saber con quién tú vas a estar, que te lleve vigilando. ¿Qué? ¿Mm? Que se, pone, se incomoda cuando tú te maquillas O el hombre cuando se pone perfume Que para dónde tú vas que, o sea, Ese tipo de gente te me está me acaba, marcando acaba, un perfil Tú me acabas de hacer un daño ¿Por qué? Tú te pones... Porque cuando habló de misoginia Me recordé de Frederick Nietzsche A mí me encanta Nietzsche Vas con la mujer no olvides el látigo. <risa> Entonces, Friedrich, no porque es sí, terrible. Con el perdón, sí. señores, Frederick Nietzsche es un misógino, es sí. un sí. enemigo, no sí. quiero saber Los asesinatos la mujer, que se han. Pero david. estamos hablando de uno de los filósofos más grandes sí. que ha dado Alemania, que ha dado el mundo. Frederick Nietzsche, lean a Nietzsche. Señores Miren, el de planteamiento de nuestro de es la creación, atención a los psicólogos y los psiquiatras. Vamos a unirnos en este proyecto eh, crear el perfil Del agresor pasional Estudiando sus rasgos característicos Conductuales Yo he podido observar algunos de ellos Y lo quiero plantear a ver si esa hipótesis Me da positiva Entonces, luego de que nosotros podamos determinar Ese perfil de esos agresores Que para mí hay dos tipos Uno que es machista feminista Ese es el que se cree dueño de la cosa Y otro que es depresivo Que es el que el que se siente que la otra persona es su universo Que fue lo que pasó con el caso de Selena de, ¿cómo se llama? Eh, eh, Saldívar, que veía en Selena, eh, veía en Selena su universo y cuando Selena la iba a despedir entonces decidió quitarle la vida porque ella dijo, si ella me, me suelta, me despide, mi universo se acaba con ella, prefiero entonces quitarle la vida y entonces eh, sentir esa gratificación psicológica. La creación de un perfil del agresor pasional, como yo le llamo, más un tratamiento y una institución que le, que le dé seguimiento a esto y que, le, y que lleve a esta persona a un tratamiento especial para tratar de que superen esa situación, sería una solución, señor inteligente. Estamos hablando de criminología, estamos hablando de prevención del delito en función de la causa, Así pero mientras es. sigamos trancando gente y cantándole 20 y 30 años, vamos a estar teniendo los mismos resultados, el Así perfil es. criminológico y un tratamiento especial para estas personas. Pero mientras tanto eso se pueda dar, Yeyan, el mensaje aquí debemos nosotros de llevárselo a las mujeres que nos ven, a la familia, o sea, estar pendiente de ese comportamiento controlador, de ese comportamiento controlador, de limitarte a hacer cosas, el de la manipulación, de hacerte pensar que tú eres la responsable de lo que está pasando. No, esto no se hizo por ti, eh, tú eres la culpable para crear eh, o ir bajándote la autoestima a un punto que tú entiendas que no sirves o que no eres nada sin esa persona, porque él es, él, él, él, buscan que tú seas su única visión, te cortan los lazos familiares y de amistades para que tu nivel social, tu círculo social vaya disminuyendo y solo se limite a él como persona. Un dato ahí, escúchame Carolina, un dato. El hombre que te o la mujer que no quiere que tú estudies está en ese perfil. Aquel que tiene un vehículo en la casa y que solamente quiere manejar el que, que no deja que, que la mujer manejar, manejar, está dentro de ese perfil. Que no las dejan trabajar. O sea, no, no, no te quieren dejan dejar trabajar. trabajar, no te quieren dejar salir al colmado, que se quillan cuando, te, cuando tú te maquillas, o el del hombre, cuando se pone su, eh, eh, su perfumito, su cuestión, está dentro de ese perfil que yo he podido identificar. Ojo, sí, eso sí. es una hipótesis, eso no está comprobado sí, todavía. Sí, pero si pues no está, está Me llaman o sea, y me dan un bolso, los psiquiatras y los psicólogos. Pero para, óyeme, pero, óyeme, Jerjan, pero no, okay, no está comprobado. ¿Pero qué te dice? O sea, porque somos seres pensantes, tenemos una lógica. ¿Qué te dice a ti? Tú tienes tu pareja, tu esposo, tu novio, y tú no puedas salir a la tienda si no es con él. Que tú tengas eh, tu teléfono, que mostrarle quién te llamó. Que tú tengas que mostrarle con quién tú estás hablando. Que usted no pueda ir a una universidad o que tenga el que llevarte y buscarte. Que tenga un nivel de control en tu vida, que todas tus, tom, tu, todas tus decisiones, lo que vayas a hacer, dependa de esa persona exclusivamente, exclusivamente. O sea, hay un fallo, hay un problema que debemos de tener ese ojo. Ese ojo avisor, como yo siempre le digo, de saber que ese comportamiento no es sano. No es sano para usted. Cuando usted vea esas pequeñas señales. Hey. No, que porque yo te quiero. Eso no es amor. Eso es posesión. Que yo no voy para allá y te me aparezco para atrás. A ver, Eso a ver es si tú posesión. Con y nadie le pertenece a nadie. Ninguna Mira mujer le ríe, pertenece a un Pedro hombre. Pedro conoces. varios que son así. Tú sabes sí. quiénes son. Tú lo conoces. Y yo he por el... y tú o sea, con que el él historia. ha pasado por él el... sale a perseguir a la mujer. No. no, es realmente. Ah, pero no. Pedro, no. No. Ah, Pedro no. Ah, ya, es una ya, especie ya, de... ¿Cómo se llama? ¿Sugarlar? Uh ¿Qué -huh es esto entonces? A las damas que nos ven, a las muchachas que nos ven, no, porque su gadari es eh, bien, el lo, contrario. Los lo, lo mayores, ¿verdad? Sí, no. y, y, ah, y, y, Francis Rodríguez. Es ¿Qué vendría Pero para ser un su gadari hay que tener dinero. Yo creo vale. que ser rico, ¿verdad? Por eso. Así, hay que ser. Francis puede ser, puede ser, ser. Pero yo, no, no, yo Francis yo no, yo y Francis tiene dinero. Bueno. Ni yo tampoco. <risa> pero es importante. Pero no, mucho, el esto es muy serio, sí. ¿no? Esto es muy serio. Miren, a las damas que nos ven, a las, a las estudiantes, a, a, la, a la madre, en el, a, la madre a, a la mujer en el hogar que está mirando este programa, cuando usted ve esas señales. De, con, de, con, de control De posesión De manipulación De que ah no te voy a dar dinero Porque eso es otra A través del dinero buscan controlar todo No te voy a dar dinero Voy a saber cada cosa que tú haces Con, con lo que te doy Cuando tú ves que te quieren cortar lazos Que tú no puedes tener amistad o que yo tengo que estar ahí Si vas a salir con una amiga O sea que no tienes una vida propia que tú ves que ese hombre, que esa pareja, te está de alguna manera, hasta sutilmente a veces lo hacen, porque hay pequeñas, eh, eh, o sea, pequeños comportamientos que te dicen mucho, hay pequeños comportamientos que te dicen mucho, porque esto a veces va aumentando, o sea, es un proceso que va aumentando. Entonces, cuando tú vas viendo esas cositas, está bien pendiente y busca ayuda. Si te tienes que ir, si tienes que eh, ir donde, <coughs> salir de la casa, ir donde un familiar, ayuda profesional, instituciones que poco que mucho porque tiene muchas debilidades, pero están ahí el mismo ministerio. Para que no seas unas, una más de las estadísticas. Cuando un hombre te golpea, señores, yo conozco, Mira. yo conozco un caso, amado, hay perdón, para terminar, una joven que trabajaba conmigo, el marido, el marido la golpeaba porque tomaba mucho. Y lo último que Porque hizo fue que la cerró. Mucho, ella, el, el marido. Okay. La cerró la, en la casa con candado. Sí, y tuvo sí, que ir la policía. Pero okay. ¿qué pasó? Que ella fue después y quitó y volvió, la, la. Y volvió. Fue al, al, al, a la fiscalía sí, y quitó la querella. Y mandaron a la casa. ¿Tú sabes por qué casa. pasa eso? Porque si tú investigas el sistema de la República Dominicana, vas a encontrar a, en, en, en la primera entrada ahí el problema. Aquí toman la mujer, la llevan a una casa de acogida y sueltan al hombre. O sea, lo sueltan en banda, como se dice. No lo investigan. A quien hay que a, a quien hay que trabajar es precisamente al agresor, al potencial agresor. Tú proteges a la mujer, claro, pero tú tienes que trabajar con el potencial agresor porque ese potencial agresor mañana va a agredir a otra. Entonces, a quien tú tienes que trabajarlo es a él que tiene un problema. Esto tiene muchos componentes, porque, sí. por ejemplo, hay un componente de violencia que es propio... Hay un componente de violencia que es propio de la sociedad dominicana. Sí, no, Marlin, El Marlin, Pro propio, de la, propio de la sociedad dominicana, que también hay que trabajarlo en términos generales. Sí. Porque nosotros tenemos un comportamiento de que cuando una persona eh, nos coge un parqueo, ya queremos salir del carro a pelear. Violencia. Y hay gente que sí, se ha matado sí. por eso, o hay gente que ha matado a otro por eso, simplemente por eso simplemente porque te rozó el carro, simplemente porque te pasó muy cerca. Y eso se ha visto en muchísimos, en muchísimos casos. Hay varios ejemplos con relación a eso. Entonces tenemos que trabajar ese aspecto, el aspecto de la violencia. No solamente la violencia de género, intrafamiliar y sexual, sino también tenemos que trabajar la violencia en términos generales porque no haríamos nada trabajando una sin trabajar la otra porque la otra es la gran violencia que... De, de la cual depende la, la otra violencia, la que es contra la mujer. Entonces, eh, yo lo que pienso es que nosotros estamos mal enfocados. Aquí nada más hay persecución. Y ha llegado un momento en que los hombres dicen, mucha gente dice, pero porque una mujer vaya y pone una querella, ya yo soy culpable de, ya me hay que meterme preso. Y eso crea una situación hasta cierto punto. De, de, de impotencia del, del, del individuo Frente al sistema El sistema tiene que mejorar El sistema tiene que mejorar No es el individuo que tiene que mejorar El sistema lo hace Hace mejorar al individuo Pero el sistema tiene que mejorar primero Tiene que analizar primero ¿Cuál es la situación? Que ha habido un aumento Yo no tenía ese dato Que van más de 70 sí. Oígame, por... eso es la cifra conocida Hay una cifra negra sí. Hay y una cifra sabe. negra y esa es la cifra de muerte. Cuando usted analiza cuántas querellas por violencia de género llegan a todas las oficinas de violencia de género intrafamiliar y sexual de la Procuraduría General de la República, diseminada en todo el territorio, usted se encuentra con, con miles, 15, 20, 30 mil denuncias. Entonces estamos hablando de 15, 20, 30 mil eh, hogares que están en esa situación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ponerle atención porque no es posible que nosotros tengamos una tasa. ¿Cuántas mujeres hay en este país? 5 millones, más o menos la mitad de la población. Cuando usted le, le, le, le, le mete mano a esos 70%, usted se da cuenta que tenemos una tasa altísima, relativamente altísima, con relación a cada 100 mil habitantes, que es como se mide la tasa de homicidio. Lo que quiere decir que eso es una llamada, para que nosotros tengamos que ponerle atención a este tema, pero no solo con prisión, no solo con persecución, sino con programas, con programas. Aquí lo único que se ha hecho, lo único que se ha hecho es tema de persecución. La, la, la Agencia de Cooperación Española duró, dura, duró varios años mandando un equipo profesional de España a crear un protocolo para los feminicidios, oiga eso. O sea, para el proceso, pero nunca un protocolo para la prevención, para la prevención. del feminicidio. Entonces, tenemos que, que, que verlo desde ese punto de vista. Me preocupa que mi amiga, la distinguida directora de ese departamento a nivel nacional, diga, tenemos que mejorar la persecución, pero no ha dicho nunca... Tenemos que verificar la prevención si es que estamos actuando correctamente en ese sentido. Mira, hay una gráfica que le quiero compartir a la gente para que la gente, para que podamos ver lo que ha sido el, eh, el histórico hasta el año 2018. Miren, ahí están los feminicidios en República Dominicana, 2000, Bueno, ahí está, 2019-2020. Ahí ustedes ven que son muy parecidos, salvo el caso de julio, del 20. Recuerden es que estábamos trancados ahí. Uh -huh. Y de este año, del, del 2000 ¿Los rojos es qué? Los rojos 2019 es, que... eh, es 2020. Y el, lo otro es 2019... ¿Cómo es? A ver. Los rojos es 2020. Ustedes sí. ven que los números son más bajitos porque y estábamos en pandemia. Los rojos es 2020 y los rosados... Es 2019. Es 2019. Por eso ustedes ven la diferencia. Pero sí. la, la otra gráfica... Todos los rosados está por encima de los rojos. Claro, es porque, porque estamos... Miren, miren la gráfica. En el año 2019, 200 mujeres muertas. Eh, de ahí, 79 feminicidios Aquellos le llaman feminicidios eh, o, o feminicidios íntimos A los que suceden por parte de la pareja o expareja Pero no, no contabilicen ahí cuando son mujeres O, o cuestiones, eh, un vecino que estaba enamorado y eso eh, 79 en el 2009, 93 en el 2010 123 en el 2011, 97 en el 2012 74 en el 2013, 112 en el 14, 89 en el 15, y así sucesivamente ustedes ven que el promedio es el mismo prácticamente. Siempre andan entre los 70 y los 80 eh, muertes por cuestiones pasionales, señores. ¿Y en el 20 fueron eh, 200? En el, no, en el, en el, en el, en el, en el 2009. En el 20, eh, vamos a ver el dato, andan como por los 70 por ahí también. Entonces el problema está en que no se está atacando la verdadera causa Vamos a trabajar en eso para que la gente pueda identificar a esos agresores Tanto varones como hembras y pueda eh, dar la voz de alerta Porque la mujer o el hombre es el último, la pareja es el último que se da cuenta O que lo entiende más bien eh, Porque que viven, salir de ese circo Exactamente, es para que entonces la comunidad peligroso. pueda actuar en consecuencia Tomar a ese agresor, es al agresor que hay que agarrar y someterlo a un tratamiento psicológico o psiquiátrico para desmontarle esa construcción mental que tiene. Caramba, ojalá pudieran aportar los psicólogos y los psiquiatras de este pueblo. Vamos a casarnos con la gloria. Bueno, claro. Muy bien, Entonces, señores. Vamos a la pregunta del día: ¿Cuáles medidas cree usted se deben tomar para reducir la violencia contra la mujer en República Dominicana?